a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos con el sorteo de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. En la parte superior izquierda he añadido tres estrellas que hacen referencia al tipo de sorteo en el que estamos. Y en la i de la información arriba a la derecha dejaré un vídeo donde explico lo que significa este código de estrellas y las bases de cada tipo de sorteo. El Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es Arceus el legendario culto de los juegos de pokémon diamante y perla en el 2007 hace justamente 10 años que fue repartido en julio del 2009 con el motivo de la película de arceus y la joya de la vida solo en japón este arceus en concreto fue repartido en las tiendas game en agosto del 2016 viene con el EOGF con el ID 08016 tiene la habilidad multitipo y los movimientos Sentencia, Recuperación, Hiperrayo y Canto Mortal. Nintendo lo repartió al nivel 100. ¿Y qué debes hacer para llevarte este fantástico Orsego? Cumplí con las condiciones explicadas en el vídeo de las clasificaciones de los sorteos de mi canal, en este caso es un sorteo de 3 estrellas y hay que cumplir los 4 puntos del mismo. Recuerda que es un sorteo de tipo exponencial. Estos Pokémon los reparto en dependencia del número de suscriptores. Empiezo con 3 legendarios, y si se supera la cifra de 300 suscriptores, habrá un cuarto legendario a sortear. Este Arceus lo puedes recibir en las versiones de Pokémon X e Y, como también en Pokémon Rubí, Omega, Zafiro, Alpha, así también como en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Me queda por recordar la fecha tope de participación. Podrás participar hasta el día 31 de mayo del 2017.